Alerta de violencia de género contra las mujeres. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la alerta de violencia de género es el conjunto de acciones que ha tomado el gobierno para frenar y erradicar la violencia feminicida, teniendo como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mujeres y el cese de la violencia en su contra. Pero, ¿cuándo empieza a aplicar la alerta de violencia de género? La alerta de violencia de género es un mecanismo de protección de los derechos de las mujeres que ayuda a erradicar la violencia feminicida en un territorio o en un municipio en donde la violencia de género, especialmente la violencia más extrema que son los feminicidios, han aumentado considerablemente. La idea es eh, brindar seguridad, protección a las mujeres que están viviendo en este territorio a partir de distintas acciones implementaciones gubernamentales que consisten en una intercomunicación eh, de los distintos eh, órdenes de gobierno. El momento en el que aplican las, las AVGs es cuando a partir de una situación generalizada de violencia feminicida eh, organizaciones de la sociedad civil, instituciones, pues van documentando esta violencia y a partir de eso entonces se pide al gobierno federal, especialmente a la Conabim, que emita la alerta de violencia de género. Aquí en el estado de Puebla, a partir del 2019, específicamente desde el 8 de abril, se decretó, decretó esta alerta de violencia de género en 50 municipios de Puebla. Existen dos tipos de alerta de violencia de género contra las mujeres por violencia feminicida, que es la forma extrema de violencia contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, y por agravio comparado, que es cuando un ordenamiento jurídico vigente o una política pública no proporciona el mismo trato jurídico en igualdad de circunstancias, generando una discriminación y consecuente agravio. O cuando se genere una aplicación desigual de la ley lesionando los derechos humanos de las mujeres, así como los principios básicos de igualdad y no discriminación. A la fecha se han declarado 25 alertas de violencia de género en 22 entidades del país, que incluyen 643 municipios. En Puebla, la alerta de violencia de género se emitió en 50 municipios el 8 de abril de 2019. Y para 2020 se reafirmó el compromiso del gobierno del Estado por retomar y fortalecer el mecanismo mediante un nuevo plan de acción. Lo que ayuda es identificar eh, específicamente presupuesto para erradicar la violencia feminicida a través de distintas acciones de políticas públicas eh, que vayan encaminadas no solamente a la prevención, sino a partir de eh, medidas de seguridad, medidas de protección, eh, medidas de, de eh, acceso a la justicia, pues es, eh, se va evidenciando que realmente el Estado Estado, a través de sus distintos órdenes de gobierno, está realmente haciendo e implementando acciones específicas. Por ejemplo, aquí en Puebla se han implementado 159 acciones y 45 medidas de protección y de seguridad. La violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales limitando total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. La pregunta es, ¿la alerta de violencia de género es una acción que disminuye la violencia hacia las mujeres?